Eh, y como ya te viene aburriendo durante todo este tiempo con eh, que te suscribas acá, que vayas allá, hoy te voy a pedir, y si llega este momento feo de pedir, que te suscribas a mi canal de YouTube, Marcelo cheiro Díaz, si no lo estás escuchando ahí en YouTube, suscríbete, déjale un like al video, eh, míralo de nuevo este video en, el, eh, eh, en la lista de reproducción que se llama Video Short Cursos de Astrología, eh, podés eh, también eh, darle click a la campanita, activar el algoritmo de YouTube, con todo lo que le gusta al algoritmo, déjame un mensaje, así sé que estás del otro lado escuchando. Bueno, eh, y también en Instagram, y también en Facebook, y también en Telegram, y dale, dale, con todo, vamos con <ríe> Venus con cáncer. Eh, Venus en cáncer. Tres palabras claves, eh, las personas nacidas con este Venus en el signo de cáncer son románticos, son fieles y son muy cariñosos, eso como positivo de este Venus en cáncer. Como negativo son dependientes, eh, son rupturistas, rompen las cosas, eh, rompen las situaciones, son generadores de rupturas. Eh, y son muy sentimentalistas, eh, muy quejosos. Eso sería un Venus en cáncer. Bueno, espero que te haya gustado eh, esta interpretación de... Eh, rápida de venus en cáncer yo te prometo que si seguís todos los videos antes de fin de año de este 2022 si lo estás escuchando en el 2022 porque esto va a quedar eh, que, que vas a poder leer perfectamente una carta natal al finalizar este año como Astrólogo, que vas a ser, o astróloga, o astrólogue. Te mando un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, mañana con el video número 62, eh, que es eh, Venus en Leo. Chao, hasta mañana.